Hola, buenas tardes lectores de Planeta Fácil. Hoy estamos en un concierto y en ese concierto que vamos a ir es el coro Voces LGTB. Las siglas LGTB significan lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El coro Voces LGTB es pionero en España en ese aspecto porque este grupo se dedica a la lucha, a la lucha de la, de la discriminación, a la visibilidad y a la diversidad que voy a entrevistarla, ¿cómo te llamas? Eh, hola, soy Alejandro o Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, Elena Encantada. Hola Elena. Encantada. Pues bien, esa es una entrevista para dos miembros de Voce, del coro de Voces LGTB ¿De quién surgió la iniciativa de este grupo? Pues surgió eh, por parte de un compañero que también canta en el coro que es Javier de Castro y es uno de los fundadores y venimos de otro coro que era... Coro de Hombres que es de Madrid, pero ahora eh, eh, ha, ha fundado, eh, se dice fundado este coro y estamos todos eh, conociéndonos en armonía, en paz y viendo que eh, es necesario el apoyo de una mujer, de una mujer trans, de eh, un compañero gay, una compañera lesbiana. Eh, aquí hay diversidad y entendimiento entre todos, todes y todas. Bien, la segunda pregunta es para Elena. ¿Cuántas personas se compone el grupo actualmente? Pues ahora estamos inscritas 65 personas. Más en el, el directo. La, la tercera pregunta es para Alex. ¿Qué, qué objetivo tiene ese, ese grupo? ¿Qué misión? Pues la misión que tenemos eh, es transmitir lo que, eh, a lo que cantamos, a la diversidad, pero ya no solo nos eh, eh, cantamos a la diversidad sexual, eh, eh, eh, cantamos a la diversidad eh, en todos sus sentidos, formas y especies y todo. Y otra, otra pregunta para Elena. Eh, ¿qué ¿Alguna anécdota os haya pasado durante un encuentro? Pues mira, hace poco nos hemos ido a Múnich, en un encuentro internacional de un montón de coros y de repente eh, íbamos a salir a nuestro concierto y nos mandan un mensaje a todo el mundo y nos habían cancelado el vuelo de vuelta a Madrid antes de salir a cantar, muy nerviosas. Y bueno, pues luego los, lo conseguimos solucionar peleándonos con, con las aerolíneas y corriendo para el aeropuerto, todo el mundo, pero nada, estábamos en equipo, entonces las cosas salen. La quinta pregunta es para Alex, eh, ¿alguna vez os han hecho algún acto de agresión en un acto LGTB o os, os han intentado boicotear el, el, el, el encuentro? Pues gracias al universo no, de momento no y espero que no pase, y si no lucharemos juntos para que no, para defendernos a todos y a todos. La sexta pregunta es para Elena. ¿Qué consejo darías tú a cualquier persona que quiera iniciarse a, un, a hacer un grupo o algún coro LGTB? Eh, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual. Pues creo que un grupo como este, que está tan unido, que cree en la igualdad real, en el respeto mutuo, tiene cabida para, para todo el mundo. Y la música es una forma de conexión maravillosa y en las personas con discapacidad intelectual que no es algo que está un poco olvidado ¿no? y es maravillosa la que de puede y, un, y por último un mensaje de despedida a nuestros lectores de Planeta Fácil entre los dos ¿Mensaje de despedida entre los dos? Eh, a dos y tres ¡Brilla más! Pues muchísimas gracias por esa entrevista para Planeta Fácil. Gracias, Gracias a ti y a vosotros.